que tienen que ver con las preguntas que todos los papás se hacen, ¿no? Ah, sí. Hay que arrancar un día 21 de febrero, como nunca ha pasado esto. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los padres? ¿Cómo están los que comienzan con trayectorias débiles? Uh -huh. Todo eso se lo vamos a preguntar a quien ya tenemos con nosotros, así que la presentamos a ella. ¿Cómo están, Nancy, Nancy? Caballero, psicopedagoga. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo está Muy bien. Y creo que es más que nada más psicológico que psicopedagógico, esta <risa> primera parte, ¿no? Que es cortar las vacaciones, porque de alguna manera la diferencia quizás es una semana, porque además tienen del 21 al 25 debe ser, y después viene carnaval, claro. o sea que prácticamente... La diferencia son unos días, pero psicológicamente uno piensa febrero todavía son vacaciones. Exactamente. Esto puede parecer una tontería, pero a los chicos que de por sí ya han perdido hábitos de estudio, sentarlos a estudiar, hacerlos ir a la escuela en esta semana va a ser difícil. Uh -huh. Y va a ser difícil no porque porque sean caprichosos, sino porque hay que adaptarse de golpe a esto. Esta esta semana que sería el 10 hasta el 21 que es para, para los chicos con trayectorias débiles, creo que los papás tenemos que darle muchísima importancia porque debido a, al que el primer año fue totalmente presen, eh, virtual uh -huh. el segundo año fue virtual y presencial porque dependía, nos encerraban nos abrían, se enfermaba la maestra se enfermaba un compañerito, etcétera entonces ese hábito se ha ido perdiendo y ya se han despistado mucho los chicos, a pesar de que lo del GEM es buenísimo porque los papás pueden verlo en el teléfono y yo yo lo que he observado es que muchos chicos que no están ni seguros qué es lo que deben ir a, a, a reforzar. A, entonces yo les recomiendo a todos los papás que el día 10, si pueden acercarse con los chicos a la escuela, o aunque no entren, digo, pero llevarlos, acompañarlos, preguntar eh, dónde pueden consultar porque veo que hay mucho desborde a nivel uh -huh. de qué es lo que tengo que hacer claro y también pienso por ejemplo en ese chico que de repente él tiene que retomar las clases antes pero sus amiguitos no también deben sentir como y como, como que un insegur... muy, muy verano sí todavía, no, muy de y también vacaciones. eso de por qué mamá yo no porque creo que un chiquito todavía no entiende por qué tiene claro. una nota débil o por qué tiene que pensar antes y si sus amiguitos todavía siguen jugando y esto es importante porque tal vez también la gente de la DG puede replantearse lo que significa los últimos días de diciembre, que también son calurosísimos, son terribles, pero el chico ya viene en el ritmo. Entonces, viste que las clases terminan el 10 de diciembre, sí. pero ya el 30 hay que entregar planillas y todo. entonces sí. Con lo cual el de 30 de noviembre... Hay muchos chicos ya... que faltan las últimas oh, semanas, porque olvídate. al, al entonces, cerrar sí, las notas... Tal vez terminar con la totalidad del 30 y todos estos chicos que han tenido trayectorias débiles seguir solitos hasta el 10, solitos, que cuatro o cinco chicos, cualquier docente con cuatro o cinco chicos puede, le puede rendir mucho más y no porque solamente estén cuatro o cinco sino porque sabe exactamente qué necesita cada uno, entonces particularmente este comienzo de clases va a ser extraño, y si me permite un momentito es un año de virtualidad de encierro que no sabíamos por cuánto tiempo era uh -huh. acuérdense el 2020 sí. entonces los chicos fueron una semana a clases luego volvimos y todos contentos porque era una extensión de las vacaciones claro. y después ya eh, empezamos a hacer de comer y a estar en pijama y después había que hacer tareas y los papás se enteraron que no era tan fácil hacer trabajar los chicos y los papás a su vez tenían que trabajar también. Eso complicó y al mismo tiempo enriqueció el vínculo escuelas padres Se valoró no, ¿no? también el, el, el labor de la docente, Totalmente, me parece. Totalmente, ahí se dieron cuenta y, y realmente los docentes se pusieron todo esto al hombro. ¿Qué ocurrió? Termina el 2020 sin presencialidad. Empieza con presencialidad, después te acuerdas que nos volvieron a encerrar. Yo yo creería, si Dios quiere, no pasa nada nuevo, no viene la cuarta, la quinta, la, quinta, la sexta ola, que este año ya va a ser de Más normal. Entonces creo que los papás, que deben estar queriendo matarse, lo que se tienen que volver de vacaciones, un montón de cosas más y los entiendo, yo creo que lo que teníamos que hacer es bajar un poquito sí. y empezar a hacerle ver a los chicos que las vacaciones todavía continúan, para los que no, sea, los que no tienen trayectorias débiles, que las vacaciones luego terminan, pero al mismo tiempo, al principio, es poca la tarea, es más organizar las cosas, etc. O sea, eh, tendría que ir, por lo que vos decís, como una charla previa con ellos. Totalmente, para, pero sobre todo para los papás que Para ir preparándolo psicológicamente. Estresa, claro, el papá ya se estresa, ¿viste? El papá ya va a decir, no, me tengo que levantar pero ya tengo que correr con horarios sí. que no, por ahí eras un poco más y también comprar útiles y ves, viste todo eso que, que también de claro. 21 nadie ha cobrado claro. nosotros para, para el hogar de cristo juntamos este la, hacer, armamos mochilas para los chicos no del campo de papa y a esta altura obvia que tengo cuatro creo en total o cinco y toda la gente te dice cuando cobre te traigo porque la gente es muy generosa y realmente dona mucho Claro, yo decía, el 21 no, va a tener, no van a usar los chicos los primeros días con un cuadernito y ya está. No. Pero el chico, anda a explicarle, un nene de 6 años, ¿Qué? que va a empezar las clases sin su mochila nueva, etcétera. Entonces, ¿qué les pido a los Parte papás? Aparte, mochila, uniforme y otro tipo de cosas. Y por que favor, que favor, no, todo lo, lo que, que va, piden por ahí los Les pido, por favor, no hablemos de la inflación porque empezamos a llorar toda va, va a ser una terapia de grupo. Entonces, ¿qué les sugiero yo a los papás? Todos los años yo les sugiero cuestiones que son pedagógicas, cómo retomar, cómo hacer actividad. Este año les Sugiero otra cosa, si nosotros no ponemos la cabeza en funcionamiento, la pandemia ha sido terrible. ...y nosotros nos tenemos que seguir cuidando muchísimo... ...de hecho yo le decía que estoy haciendo todo por Zoom... ...que vine porque sé que ustedes tienen todo hipercuidado. ...te agradecemos un montón que <ríe> no, estés acá con nosotros... ...pero quiero explicar algo... ...nosotros vamos a tener que aprender a convivir... ...porque ahora es el coronavirus y mañana será otro bicho... ...pero la realidad es que tenemos que super cuidarnos... ...pero al mismo tiempo volver a la vida normal... ...¿qué sería uh -huh, volver claro. a la vida normal con los niños? hacerles ver que van a volver a ver a sus amigos, que van a conocer a su señor nuevo, o sea, todas esas cosas que sí les van a gustar, y al mismo tiempo hacerles ver que vamos a comprar todos los útiles después del carnaval, quizá porque ahí vamos a saber qué es lo que necesitan, etcétera. Claro. Es decir, ¿viste cuando vos sos chiquito? La vida tiene que ser en blanco y negro. Uh -huh. Nosotros nos uh -huh. hemos acostumbrado a involucrar a nuestros niños en los problemas, por un lado queremos cuidarlo y por el otro lado... Eh, opinan, Queremos hacerlo partícipe sí, de la familia. Pobrecitos, ¿sabes hasta cuánto gana el padre. Entonces la idea sería que nosotros, que somos los adultos, los adultos referentes, los calmemos. Y le digamos, mira, no, tu maestra tiene que entender que yo no voy a cobrar porque a mí no me paga. El pobre chico que iba a claro, ser el mediador. Pero ¿no? aparte ni no. siquiera la maestra, porque viste que la maestra... La está, maestra, la maestra, una decisión del gobierno provincial. De, esto de... Al revés, bajemos los decibeles y mira, la seño sabe que nosotros vamos a comprar las cosas después del carnaval, a la seño le vamos a preguntar exactamente qué necesita, y decir mira qué distinto, que el planteo es el mismo, uh -huh. el paisaje del mismo, nos cambiamos de ventana. Uh -huh. Y ahí sí va a ser más fácil decir, bueno, el que tiene que la trayectoria especial, en lugar de decirle soy un burro, mira tenemos Eso que... Eso me tratar... gustaría preguntarte, por ejemplo, no Nancy, que le hables a esas mamás o a esos papás que te están viendo ahora que su hijo tiene que retomar antes la clase por su nota baja... Y y que por ahí se sienten frustrados como papá de decir, ¿por qué mi hijo tiene que volver ahora? O preocupados claro. por la parte del estudio de los hijos y capaz que entiendan esto que decís vos, que la pandemia dejó secuelas, que no significa que tu hijo no le vaya bien en el colegio, sino que tiene que ver por otro lado, por la parte psicológica. Como que dejemos tranquilos a esos papás. Esos papás están sufriendo porque quieren que sus hijos... Tengan, eh, les vaya bien, y pasen sí. de grado, estén con claro. sus compañeros, es decir, no están sufriendo porque deseen que su hijo sea mañana... Eh, el presidente, no me... oh, el abogado, ya, claro, sí, no, el no. que descubra la, la cura de... La, claro. Ellos quieren ver felices a sus chicos, entonces yo lo que les trataría de transmitir es esto, Todo, ustedes saben que yo hablo mucho de resiliencia, porque sí. es lo que más, de, lo que más, de lo poquito que yo sé, y esto es importante, esto que te fue mal es un aprendizaje, ¿Por qué fue? porque te olvidaste de anotar la, las tareas que tenías que hacer? Porque si estás en secundario se te fue que tenías inglés solo los viernes. Pues, es decir, busquemos el por qué para que ellos sepan y puedan corregir. Pero a partir de eso, listo, nos ponemos las pilas, y aprendemos, porque esto es nada, es un obstáculo, chicas, ustedes cuando trabajan. Todo sale como ustedes esperaban No, no claro que no, no Entonces, y, y cuando ustedes llegan acá Yo se lo digo todo el tiempo a mis chicos del de hogar ¿no? Cuando yo llego nos tiran papel picado Y dicen bienvenida Nancy Voy a llegar y con te dicen buenos días Mirá, hay este problema, está el proyecto, tenemos la reunión Entonces que ellos se acostumbren A que a veces van a llegar y la maestra los va a saludar muy bien Y otras no tanto Y que van a tener problemas Bueno, lo mismo ocurre con las tareas uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que los chicos han perdido Esto es importantísimo tienen bajísima tolerancia a la frustración. Mm. Uy, ¿Sí? es tremendo. Terrible. Hacen un bollo cuando, cuando les ponen un, una mala nota. Hacen un bollo peor. y tiran la, en lugar de fijarse sí. cuál es el error para corregirlo. Entonces, hacerle ver que el error te hace crecer. Que claro, que, y que te lo vas a encontrar toda la vida también. Pero, claro. además, pero además, fíjate qué bueno, porque te fue re mal en inglés. Pero resulta que ahora como hemos retomado lo de inglés del año pasado Este año vas a estar hoy en matemáticas Entonces yo les pido a los papás que pensemos algo Ustedes tienen niños chicos, ustedes saben que la primera semana de esa adaptación Que hacen los bebés, viste los sí. chiquititos que los llevan unas horitas es pa muy parecido. dice por una hora que voy a sí. venir, etcétera Y sin embargo si no hacen esa adaptación el niño llora todo el año claro, es Entonces es una inversión para que el niño entienda que el papá va a volver, que no lo va a dejar ahí. Bueno, en los chicos más grandes, yo estoy hablando de jardín de infantes hasta que empieza la universidad, lo que los chicos necesitan es entender que este es un pasito a paso. Sí. No me voy a asustar, no me voy a amargar y sí me voy a ordenar. Porque si yo tengo que estudiar e ir a la escuela de las 8 a las 12 y tengo una tarea... Es mejor comer, hacer la tarea, pero después de la tarea seguís de vacaciones. No, y sabes que los papás también involucrarnos con la tarea de los chicos, oh. por ejemplo, no sé, depende bien. de la rutina y el horario en casa que tengan, pero por ahí dedicarle una horita, bueno, cómo te fue, qué te dijo la seño, claro, qué te cuesta, claro, escucharlos. escucharlas una horita, nada más que eso capaz que les puede ayudar un montón. Capaz que no, yo siempre digo que los papás hablamos, hablamos, hablamos, hablamos, y la verdad es que a veces los chicos lo que necesitan es que los escuchen. Que los escuchen. Entonces yo sí sugiero que de acá, hasta que ya estén bien en actividad, que será día 10 de marzo eh, que nosotros hagamos que los chicos sientan que están empezando la escuela uh -huh. pero siguen siendo una escuela todavía tranquila, ningún claro. profesor les va a pedir que se pongan a, a investigar o a hacer tareas ya de profundidad el tema es vale. levantarse temprano eso es un aburrimiento pero yo les sugiero algo si lo hacemos bien en estas semanas yo sé que esos chicos se van a volver a adaptar y tenemos que volver a esa normalidad con muchísimos cuidados pero que los docentes ya están más que capacitadas. Última pregunta. Claro. ¿Te parece bien a vos que los chicos con trayectorias débiles tengan que empezar antes, a diferencia del resto? Me parece bien que se los adecue. ¿Por qué? Porque el chico, hay materias sobre todo que son uh -huh. espiraladas, como inglés, como matemáticas, como las lenguas, que vos si te perdés acá, cada vez te perdés más. Claro. Quizá en historia no sabes este tema, uh -huh. pero el siguiente sí. Entonces uh -huh. me parece bien. Yo particularmente no lo hubiese hecho a esta altura del año. Quizá lo hubiese hecho en primaria, estoy hablando sí. en todo el final. Quizá lo han hecho y no han. Alcanzó. Entonces uh -huh. me parece bien que les den unos días más. Quizá hubiese sido mejor que empezar en el 21, los chicos que tenían trayectoria no, pero no sé por qué el, el calendario es así. Sí sé También. que ni ustedes, ni yo, ni los docentes podemos modificarlo. Sí, no. entonces Hay acá, que adaptar si no queda otra. Eso se llama sí. proactividad, bien. con Nancy, lo que tengo que hago. Perfecto, clarísimo todo. y Nancy, <risa> muchísimas gracias, no, gracias por, por todo. Que esperemos así. que todos los papás hayan tomado nota, todos de alguna manera tomamos nota. ¿viste? Sí, que yo me iba quedando lo, del, que hago, lo de los útiles, de eso decir, bueno, esperemos que termine el carnaval y compramos, me parece Genial. un dato de color ¡Es